Buenas a todos. Eh, quería anunciarles que, lamentablemente, Fernando González Rey no llegó. O sea que eh, vamos a presentar, a comenzar, de led con la introducción. Después va a seguir Ana Correa, de la Universidad Nacional de Córdoba. Y después sigo yo. Susana Seisler. Bueno, Empezamos tarde, ¿eh? en principio el, el simposio me previsto para las seis. Una hora de retraso eh, por fiesta y, bueno, vamos a tener el placer de la ausencia de, de Fernando Rey. Así nos quedaremos hasta las ocho. Porque... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? No hay que tocar. Yo, pens sí. Yo pensaba hacer una una pequeña introducción porque había otros trabajos sobre el tema de, de pre proponer unas reflexiones sobre algo que podemos eh, observar desde una década y media, dos décadas, que es el movimiento de retorno que se observa en las ciencias sociales, el movimiento de retorno a la noción de sujeto. Esta noción de sujeto fue rechazada de manera a veces violenta después de la Segunda Guerra Mundial bajo los ataques de cuatro anatemas. Un día anatema, ¿Eh? anatemas. Yo diré. El anatema marxista, contra la idea de una conciencia libre cortada de las condiciones materiales. El anatema estructuralista, contra el sujeto existencial del humanismo, defendido en este momento por Sartre, etc., por el existencialismo particularmente el anatema del positivismo científico contra la noción de individuos cortados de sus condicionamientos sociales y el anatema postmodernista contra el sujeto pensante esencializado que se atribuía a la filosofía cartesiana. Yo, si tendría el tiempo, Diría que es una falsa interpretación de Descartes, como unos pensadores, filósofos actuales lo subrayan, pero vamos a guardar esta idea que es ampliamente desarrollada en el campo universitario, de que la culpa de un sujeto cortado de lo social y cortado de la realidad viene de Descartes. Estas condenaciones han orientado hacia otros lugares de análisis y de interpretación de los hechos sociales y de las conductas humanas y sociales con efecto sobre los paradigmas de la investigación psicológica y social. Dentro de la psicología social, este movimiento de rechazo ha tenido resultados positivos en el sentido que ha permitido de reintroducir la dimensión social en la aproximación de las conductas humanas y de los fenómenos estudiados, pero al mismo tiempo ha conducido a la eliminación de la idea de sujeto como entidad mental, orientando la atención únicamente sobre los fenómenos de interacción, excluyendo de hecho todo un espacio que tiene que ver con la dinámica psíquica que sostiene la producción del pensamiento y de la acción y externalizando los fenómenos representacionales afuera del sujeto. Y hace un cierto tiempo que dentro del campo de estudio de las representaciones sociales algunos de los investigadores buscan los medios de acercar estas dinámicas psíquicas y de pensamiento que remiten a un sujeto que no sería un individuo aislado en su mundo de vida pero que sería auténticamente social. Un sujeto que interioriza, se apropia las representaciones que circulan en su entorno y al mismo tiempo interviene en la construcción de estas. Tal tentativa, bueno, por ejemplo, teníamos ahí, hubiéramos tenido de ahí la, de, el placer de, de, de, de la presencia de Fernando, que elabora bastante sobre este tema de la importancia de la subjetividad y de su relación con las representaciones sociales Bien, le dejo la palabra para una otra vez personalmente no, estoy, no sé lo que es la subjectividad y no puedo tratar de eso pero lo interesante que me parece importante de subrayar es que esta tentativa que, que hacemos se encuentra hoy día ...reinforzada por el movimiento de retorno a la noción de sujeto dentro de las ciencias sociales... ...que buscan establecer en Antropología, en Historia y en Sociología paradigmas subjetivistas, como se llaman. En Antropología, a través de la integración de, integ de los aportes de la psicoanálisis y de las ciencias cognitivas... Por ejemplo, por ahí encontramos la, la importancia de, de la obra de Castoriadis, que ha unificado la psicanálisis y la análisis de la institución social y de la creación de la institución social. Hay un otro ejemplo que está en el trabajo que tengo la costumbre de mencionar siempre, que es el trabajo de Godelier y Panof, el libro sobre la producción del cuerpo donde se muestra que las, las el cuerpo está las representaciones del cuerpo tienen como intención en las culturas eh, diversas culturas de fabricar un hombre y una mujer que tendría, que tomarían su sitio o su lugar ...en un cierto orden social y cósmico y muestran en sus estudios la relación entre estas representaciones que tienen que ver con la fabricación, la gestación, el crecimiento, la, el modelaje físico y moral del cuerpo, viene a encontrar las pulsiones psíquicas de las personas y están interiorizados en términos de rol y de personal a través de una lógica sociológica que va a dar su sentido al simbolismo particular a una cultura lo que a este propósito quería subrayar es que este movimiento hacia el sujeto se hace al mismo tiempo que la integración o la recuperación de la noción de representación dentro de las ciencias sociales. Otro ejemplo, cito, si hablé de la, de la antropología y podemos ver también en la antropología que la, la integración de los resultados de las ciencias cognitivas en el campo de la antropología Lleva a destacar procesos cognitivos que son euh, presentes en las diferentes culturas. Y ahí me refiero a una obra reciente del euh, antropólogo Philippe Descola, que ha tomado el lugar de Lévi-Strauss y Françoise, Françoise Héritier en el Collège de France, donde él dice que la. La estructuración de la experiencia del mundo y de los otros se opera según dos modalidades cognitivas. La primera es la identificación, por la cual están establecidas diferencias y similitudes entre los existentes humanos y no humanos. Y eh, ahí se apoya mucho sobre el proceso de atribución que eh, se trabaja también en psicología social y en la psicología cognitiva. Es decir, que hay un, un trabajo cognitivo de los sujetos basado sobre este tipo de, de, de eh, funcionamiento. Primero, al principio, la identificación. Que lleva sobre todos los seres humanos y no humanos, y de otra parte, la relación que define los lazos establecidos entre los diferentes seres humanos y no humanos. Alors, el principio de la identificación va a llevar uh, a una diferenciación de entre cada seres. A una, entre una interioridad, estado de conciencia, alma, etc., y una physicalidad que se traduce en el cuerpo, en la forma material de los, de los seres non humanos, etc. Y atribuir o negar esas dos propiedades, interioridad, y la fisicalidad va a producir una eh, organización del mundo va a dar un estatus ontológicos a todos los objetos del mundo y va a conducir permite, permitir el anclaje de las formas diferentes de cosmología de modelos del lazo social y de teoría de la identidad y de la alteridad y uh, Descola de muestra así que todas las sociedades que están animistas tienen la misma estructura donde las interioridades se, uh, están similares pero las fisicalidades están diferentes el totemismo donde interioridad y physicalidad son las mismas el analogismo, el analogismo, donde interioridad y fisicalidad difieren, y finalmente el naturalismo, que es nuestra forma de pensar moderna, eh, donde las interioridades difieren, pero donde las fisicalidades son similares. Eso es para indicar que los aportes de las disciplinas psicológicas pueden permitir una nueva reflexión en el campo de las ciencias sociales. Y en historia, en la, vemos, y tam, tam, también en sociología, vemos a través de la influencia de la fenomenología, de, de la etnometodología, etnometodología etc., y el abandono. De los enfoques cuantitativos, vemos desarrollarse una atención a la producción de sentidos y, eh, como lo dice, por ejemplo, un, un sociólogo Faro, hay que tomar los hechos sociales como significaciones, es decir, eventos singulares. Y se eh, pone una gran importancia sobre la noción de singularidad, eventos singulares, atacados y comprensibles a partir de universales conceptuales depositados en nuestro sentido común. Esta cita es suficiente para mostrar que el giro hi, suprectivista se acerca del modelo de las representaciones sociales que ocupan... Un lugar privilegiado en los trabajos recientes de las ciencias sociales. Lo que nos debe incitar a desarrollar. Ah, perdona. Que, eh, he perdido mi, mi hoja horrible. Eso es la, eso es la concesión. No, viene. Eh, está abajo, perdona. Y ve... Perdona, estoy verdaderamente cansada. Y uh, vemos tam también en, en, en el campo de la historia uh, bueno, la importancia uh, de uh, rehabilitar al primer uh, instancia la singularidad de las prácticas y reintroducir el individuo. Este movimiento nos lleva a, a profundizar los medios de análisis de lo que tiene que ver con la subjetividad, Pero como lo decía, no estoy especialista de la subjetividad y cre, creo que en los trabajos que vamos a uh, ver ahora o en las preguntas que se van a plantear podemos empezar a abrir más en detalle este campo. En lo siguiente presentaré rápidamente el marco en el cual, en lo cual se dibuja este retorno al sujeto en las ciencias sociales y unas reflexiones acerca de la toma en cuenta de los aspectos subjetivos en el campo de las representaciones sociales. Pero antes de eso, quisiera presentar una Reflexión acerca de la reintroducción en el pensamiento de Michel Foucault de la noción de sujeto. Ha dicho que siempre fue preocupado por la cuestión del eh, significado. Presentando en su curso las prácticas de sí, como lo había hecho para la, los dispositivos de poder, dice no es una novedad conceptual, sino el hilo rojo de toda mi obra. Su meta, dice, era situar al sujeto en el dominio histórico de las prácticas y de los procesos en los cuales nunca ha parado de transformarse el sujeto. Sigue... En, en su presentación del curso he tratado de explorar lo que podría estar una genealogía del sujeto aunque sabía que los historiadores prefieren la historia de los objetos y que los filósofos prefieren el sujeto que no tiene historia pero esto no me impide, impide de sentir un parentesco empírico con lo, lo que se llama los que se llama los historiadores de las mentalidades y una deuda teórica acerca de un filósofo como Nietzsche que ha planteado la cuestión de la historicidad del sujeto. Para mí sigue Foucault lo que importaba era sustituir al principio del de la trascendencia del ego, la búsqueda de las formas de la inmanencia del sujeto, de las condiciones y de las posibilidades indefinidas de la transformación del sujeto. Ese, es, esta consideración, cuando trata del sujeto, Refiere, hay un otro caso interesante en, en, en la, el pensamiento de Foucault, es que cuando trata del sujeto, particularmente en el libro de su curso sobre la hermeneutica del sujeto, refiere a la noción de representación. Encontré más de 20 referencias a la noción de representación en este curso sobre la hermenéutica del sujeto. Porque para él la formación de la subjectividad pasa, cuando la analiza particularmente en la filosofía stoic, stoiciana, stoiciana, pasa por un trabajo sobre las representaciones de sí o de las representaciones que permita pensar el sujeto, no en términos de verdad, pero en términos de autenticidad. Y uh, este trabajo se hace bajo el apoyo de lo que se puede llamar un director de conciencia, lo que remite al rol de la interacción dentro de la elaboración de la representación de sí creo que ahí encontramos una proximidad muy grande con lo que podemos eh, hacer en nuestro trabajo. Entonces, ¿Eh? eh, era una primera propuesta de reflexión y voy ahora, como le he dicho, cuál es, de, examinar un poco cuál es el marco histórico, epistemológico del cambio en las ciencias sociales hacia la noción de sujeto. Eso viene a partir de los años 80. A esta época, las disciplinas sociales han registrado profundas modificaciones ligadas a factores de orden histórico y epistemológico. Con la fin la, la terminación, la fin de los grandes eh, récits, las grandes narrativas ¿eh? que, anu que anunciaban el progreso humano y el fin de la historia fue seguida ¿eh? la terminación de las grandes narrativas después de la caída del imperio soviético por el abandono de lo que se, había, se ha llamado en el momento el pensamiento ruso o el pensamiento chinese al mismo tiempo que emergían nuevos corrientes de pensamiento ligada a la condición postmoderna y, la, la do, y, y hemos tenido dos consecuencias primeramente la rehabilitación del concepto de sujeto como sujeto-actor y pensador, y la rehabilitación del concepto de representación. El, la, en las ciencias sociales, la rehabilitación del concepto se ha transformado en reivindicación y recurso último cuando se ha establecido la necesidad del retorno a la noción a la idea de sujeto activo y pensante y una nueva interrogación sobre el lazo social esta, esta interrogante implica una nueva escala de análisis más próxima de los actores socio, sociales como lo dice el sociólogo dos, el cotidiano las representaciones Juegan el papel de eh, apoyo metodológico que permiten de interesarse más a lo que se está, a, a los que institúan más que a lo que está instituido. Las, las nociones de situación, momento, generación son así revisitadas a partir de las proceduras narrativas de construcción reconstrucción, reconfiguración, que hacen los actores sociales ellos mismos. Y en, efectivamente las ciencias sociales hasta los años 80 quedaban eh, ligadas a los cuadros de análisis marxista, estructuralista, lingüística, semiológica y Buscaban, cuando usaban la noción de representación, solamente un, un, un, un acercamiento más suave de la jerarquización estructural y querían reconciliar eh, las dimensiones materiales y simbólicas de los sistemas sociales. Pero a partir de los años 80, con la crisis de las ciencias sociales, fue apareció una crítica de los, oh, puesta en, en, en, en crítica, du, en dubio, dud, en, dud, en duda, los de, determinismos eh, económico, los condicionamientos sociales, como la recusación del modelo positivista y del carácter dogmático del, del linguistic term. Ahí nos eh, hemos encontrado, eh, as, y to, la, las ciencias sociales se han tornado más hacia la noción de representación y hacia la noción de sujeto. Quiero eh, rápidamente eh, acercar eh, la diferencia en las ciencias sociales entre la noción de sujeto de agente y de actor. La noción de agente, tal que está elaborado en la sociología, particularmente de lengua inglesa, con el so grande sociólogo Giddens, no retoma actualmente la oposición entre acción y pasión, pero se vuelve como la noción de agente supone, o agencia, Agency, agency, supone uh, una disposición a la acción, una potencialidad de acción, es decir, que se orienta hacia el sujeto como actuando. El sujeto, que se llama agente, está un actor-autor, dentro de un sistema de relaciones donde se vuelve el mismo el lugar y la autoridad de la acción. Del otro lado, la noción de actor que fue desarrollada a partir particularmente de la perspectiva de personas, y muy elaborada por Turen, de está definida tomando en cuenta las conductas sociales, personales y colectivas que... ...son consideradas en términos de conformidad o de deviancia acerca de normas dominantes. Es decir, que el actor, en un sentido un poco teatral, al inicio, juega roles asignados por la su posición social, perde dentro de esta perspectiva, su autonomía bajo la lógica del poder y del prove provecho, du, du, du profit, es el provecho. Hein? Y uh, uh, uh, le, el sentido de la conducta viene de la sociedad en términos de rol, de estatus y de socialización. Pero desde uh, uh, personas fue una evolución que ha dado más importancia en un primer tiempo a los escogios racionales del sujeto actor y que puede oponerse al sistema y actuar según sus orientaciones personales dentro de un sistema que está concebido como producto de interacción y de compromisos. A esta noción de actor se han opuesto tanto Foucault que Bourdieu y Habermas que ha propuesto la noción de acción eh, comunicacional. Pero ahora encontramos una nueva forma de oposición a esta idea de actor que viene de la afirmación de un sujeto personal, crítica de lo social, particularmente en la perspectiva de la mundialización. Se reivindica singularidades y particularismos tanto de la parte de los individuos que de los grupos. Se asume una voluntad de libertad, de identidad que se autolegítima en el nombre o de la Espiritualidad de la conciencia del sujeto y en el nombre de su reconocimiento por el yo mismo y eh, de la parte de los otros. Ahora podría eh, desarrollar más la noción de sujeto en, en la tradición filosófica francesa si quisiera, quisiera solamente. Uh, Subraya un aspecto importante que sale tanto de la obra de Foucault que de la obra de Guattari y, y Deleuze y que es la idea que el sujeto cambia con los regímenes políticos, económicos, ideológicos que se han sucedido en la historia y uh, se habla ahí de dos aspectos el aspecto del sujeto como objeto de servitud y el sujeto como asujetimiento que se vuelve independiente y quisiera proponer lo que me interesaría personalmente desarrollar en el futuro sería de ver en cuanto el trabajo sobre las representaciones otorga un trabajo sobre la subactivación. El sujeto cambia con el tiempo, con las diferentes épocas. Cambia con sus lugares dentro de la sociedad y se puede ir subactivándose, tomando conciencia de sí. Y creo que ahí podríamos tener un, un lugar de trabajo importante tomando en cuenta de las, las proposiciones de Guattari sobre la dependencia de las formas de subactivación con los marcos sociales, económicos y políticos que caracterizan las diferentes épocas, la evolución histórica. Y sería interesante de ver cómo la intervención sobre las representaciones de, de sí puede llevar a un cambio. Alors, para apoyar este deseo de desarrollo, podemos ver que hay ciertos elementos que podemos tocar en la elaboración de la noción de sujeto y en la constitución del sujeto de las representaciones sociales. Primeramente, su inserción social. Definir el sujeto a partir de su inserción social nos permite definir los modos o de aservizmán o de... Eh, servidumbre tanto como los modos de subactivación de independencia. Del otro lado, tomemos en cuenta la experiencia del sujeto, lo que quiere decir lo vivido, pero lo vivido por el sujeto, como se ha mostrado, es también social, no solamente a, tra a través del cuadro social, del marco social donde se desarrolla la experiencia, pero también a través de los marcos intelectuales que vienen de la sociedad para calificar y expresar esta experiencia. Y el último punto que nos podría ayudar en esta tarefa sería de tomar en cuenta el cuerpo en la formación del pensamiento en una línea directa con el pensamiento de la fenomenología, tanto de Husserl, que de Merlo ponty donde se dice que el cuerpo es la ligación del sujeto con el mundo, con los demás y con los demás de, del medio social. Y eso era lo que quería proponer, tanto como sino no para entender que hay un cambio, hay un cambio desde una década y media. Y creo que nosotros... Dentro de la psicología social y dentro de las representaciones sociales, tendríamos de tomar en cuenta este cambio también. Eso es lo que quería proponer. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, eh, muy contenta, yo soy de la Universidad Nacional de Córdoba, muy contenta de participar en estas excelentes jornadas, donde he escuchado trabajos realmente de los cuales he aprendido muchísimo. Y agradezco muy particularmente a Denise la invitación a participar en este simposio y como todo agradecimiento, en todo agradecimiento, eh, hay siempre una deuda, eh, temo decepcionarla porque toda invitación siempre implica que uno puede y en realidad yo voy a plantear más que nada dudas, preguntas, interrogantes en el proceso de investigación. Entonces, digamos, este, en realidad son una serie de interrogantes este, tratando de eh, mostrar eh, justamente eh, las que nos hicimos en el equipo, un equipo de trabajo donde... Eh, participan psicólogos, antropólogos, filósofos y una persona que trabaja lingüística, lingüista, un lingüista. Eh, y la temática es justamente representaciones sociales y subjetividad en poblaciones problemáticas. Eh, en la ciudad de Córdoba, por supuesto. Centrándome eh, para esta presentación en el uso del instrumento de las representaciones sociales, para la exigencia de complejidad, que implica la rehabilitación del sentido común por vía de la memoria social y colectiva, como dimensión ética y política en el estudio de la representación social. La representación se lleva a cabo desde una perspectiva cualitativa con poblaciones de jóvenes eh, que viven en villas, eh, por una parte, otro grupo, digamos, con jóvenes prostitutas y otro grupo de jóvenes presas. Me, ve, me voy a referir ahora particularmente a los presos, digamos, trabajaré con, con la población de jóvenes presos que participan, estos jóvenes, en un programa eh, universitario en la cárcel. Eh, bueno, el, el marco de la discusión se inicia, digamos, en eh, los supuestos de una psicología social que analiza el entramado psicosocial donde se constituyen las representaciones sociales que enlazan los sujetos y la realidad. Labor propositiva de comprensión crítica que en el campo empírico fue interpolándonos el modo de co-construcción de los conocimientos entre y con sujetos concretos posicionados en distintos fragmentos de la realidad. Y atravesados por procesos comunicacionales de manipulación o seducción que transmiten ciertos contenidos globalizados respecto de ciertos objetos sociales, pero que invisibilizan... ¿No se escucha bien? ¿Ahora? ¿Mejor? Perdón. Eh... Digamos, eh, la, la pregunta central era, digamos, cómo esto, digamos, esta labor propositiva de la psicología social eh, desde una comprensión crítica en el campo empírico, es decir, en el trabajo con los presos, nos interpelaba el modo de co-construir conocimientos entre y con sujetos concretos posicionados en distintos fragmentos de la realidad y atravesados, tanto investigados como investigadores, por procesos comunicacionales que transmiten ciertos contenidos globalizados donde se invisibilizan los grupos, los sujetos, la historia. En efecto, esta premisa de co-construcción da cuenta de un carácter, de la, del carácter de provisoriedad y relatividad de los conocimientos que nos exigía profundizar la tensión entre sistemas de pensamiento científico y sistemas de pensamiento de sentido común, o conocimiento popular, como plantea Moscovici, o conocimiento natural, como dice eh, Benillo Dele. En otras palabras, implicaba dilucidar este imperativo de rehabilitar el sentido común, como señala Moscovici, donde existen tensiones, batallas, ideologías, conflictos, que incluye la alteridad. Y desmitificar el sentido común, legitimado por un pragmatismo que hace de lo común solo lo utilitario, provocando dificultades simbólicas en la construcción de sentido y fundamentalmente invisibilizando los sujetos. En esta instancia y en esta problemática eh, nos acercaba y también nos alejaba este planteo de la dinámica que observábamos en estos colectivos de trabajos con jóvenes presos que, donde en ellos que operaban desde distintas lógicas de acción y cuya propiedad colectiva eran ciertos contenidos utilitarios del instante para sobrevivir con una escasa o casi nula referencia identitaria a un nosotros entonces para pensar en la rehabilitación del sentido común con esta población problemática era una tarea compleja y reflexionamos acerca de lo que el mismo Moscovici proponía, era revisar críticamente las prácticas y los discursos que conforman este sentido común para reconocer, y cito Moscovici, los principios fundamentales de la cadena de metamorfosis, de los elementos subjetivos a elementos objetivos y viceversa, que producían los sujetos. Así comenzamos a interrogar las prácticas eh, investigativas para pensar con ellos, los sujetos con quienes investigamos en las prácticas, intentando poner de relieve la cadena de metamorfosis de elementos subjetivos a elementos objetivos y viceversa, tomando la memoria en, trayectos, en las trayectorias de vida. Allí se recuperó el valioso aporte que nos hace la psicosociología clínica francesa la psicosociología, eh, perdón, la sociología clínica francesa, eh, donde resaltan eh, para el análisis y la comprensión crítica en la trama de relaciones sociales y vinculares, el método bioetnográfico, donde hace particularmente foco en la herramienta de la escucha por sobre la herramienta de la observación, escucha de la experiencia vivida donde se ponen en evidencia y se visibilizan las rupturas, los desvíos, las conexiones en la producción del sentido, al mismo tiempo que al escucharlos y escucharse ellos mismos, se problematizaban y podíamos problematizar en esa relación de investigación los modos de subjetivación que marcaron sus prácticas, y sus trayectorias sociales. Recordando en esto que para interpretar el sentido que los actores sociales le dan, como dice Jovelet, en el contexto donde están situados, en vez de buscar una explicación causal referida a factores externos. En particular, en este estudio al cual me refiero, este, se indagaba las representaciones en torno a la educación de estos sujetos privados de libertad que asistían al programa universitario en la cárcel. En ellos, la estrategia del relato de las trayectorias educativas fue construyendo inteligibilidad de las prácticas y los discursos que conformaban el sentido común y que desde la dimensión de la memoria fueron aportando a la reconstrucción de esto que yo llamo, metafóricamente, la fase oscura de la representación social como la fase donde anida un proceso subjetivante. Es decir, que al mismo tiempo que van produciendo representaciones, se van constituyendo como sujetos. Y cuando se van constituyendo como sujetos, este, sienten que tienen capacidad de objetivación eh, diferente y enlazada en, ese, en esa trama. Es decir, plantear eh, esta fase oscura en realidad es la, la, la, la contracara de esta visión representacionista desde un modelo positivo de tratar de eh, configurar representaciones únicas, unívocas, donde en realidad este, entendemos que hay más desorden, hay multiplicidades de sentidos y de relaciones en relación a un proceso intenso de hallazgos, de silencios, de fisuras, donde en realidad estas trayectorias y estos tramos de las trayectorias se van co-construyendo con los sujetos a modos de tramos. Esto es que en la medida en que estos los sujetos presos nos iban contando las trayectorias educativas, desde la primaria a la secundaria, ellos iban señalando cuáles habían sido estos tramos, iban señalando hipótesis de estos tramos de trayectoria, como relatos de las prácticas, donde iban configurando ese sentido común y donde le iban dando sentido como tramos a donde se producían ciertas mutaciones, transformaciones, que habían tenido que ver con un contexto donde ellos estaban situados y que marcaban modos de constitución del sujeto y formas de prácticas. Cuando los sujetos narran, representan y se representan a sí mismos, atribuyendo sentido y sin sentidos, según los espacios sociales donde participan en su existencia. Y cuando ellos, a su vez, ponían en común con otros estas experiencias y estos relatos, referían colectivamente y ubicaban colectivamente el contexto social histórico donde estaban situados. A ello lo llamamos, tomando la noción de subjetividad de González Rey, van produciendo subjetividad, es decir, un sujeto, posi un, la posición de un sujeto, perdón, la posición de un sujeto en acción y en un contexto social histórico. Es decir, estos tramos, de alguna manera, indican en qué lugar, en qué posición está el sujeto en su devenir histórico. Este punto, esta producción de subjetividad en este proceso en que se estaba asistiendo y en el cual se estaban construyendo representaciones sociales y en, tomando la dimensión de la memoria, nos ubicó en otro problema, que era... Este, la tensión entre el antes, el pasado, donde él comete el delito, y la situación actual, que es estar preso, venir preso. Donde eh, realmente se encuentran situados y sitiados por la cotidianeidad y el sentido común que impregna la realidad carcelaria. Eh, dos palabras de esa realidad para ubicar, digamos, el sentido común que allí se difunde, que es un espacio cerrado, estable, coherente y con la finalidad de institucionalizar el preso, con un, articulado en un tiempo con una modulación de la pena, donde, está, donde circula y donde está atravesado permanentemente por los ruidos del penal. Ruidos del penal que resuenan en la conciencia del sujeto y de todos los que allí asistimos. Y esos ruidos del penal, en realidad, tienen una significación de demostración del poder. Son gritos, son puertas, son rumores, son traslados, son cierres y, y aperturas de lo que significa, de todo el sentido que tiene el encierro en el penal. En la cárcel, la representación de la educación está asimilada a la idea de tratamiento. De esta manera, había una crisis, un conflicto, entre las representaciones que ellos habían ido reconfigurando en este proceso del recuerdo de sus trayectorias eh, educativas, con estas nuevas u otras o diferentes representaciones que le ofrecía la cárcel, pero que ahora además tenían una otra, otra nueva representación que comenzaba con el proyecto de universidad en la cárcel. Es decir, que la problemática se eh, problematizaba eh, permanentemente. Y eh, las eh, interpretaciones y las traducciones que hace de la educación el sistema carcelario como tratamiento, como rehabilitación. Y tercero, las interpretaciones que el sujeto, desde sus vivencias, estaba produciendo... Eh, respecto de la educación, poniendo en tensión pasado y presente adentro y afuera. Eh, en, este, en, este, en esta configuración compleja, nos llevaba a pensar cómo se iba dando o cómo podríamos reconstruir esta cadena de metamorfosis de elementos subjetivos a elementos objetivos, y provisoriamente, hoy decimos que nos permite abrir ciertas preguntas desde estas trayectorias educativas que tenemos de los relatos de los sujetos presos, que estas trayectorias sociales, adentro y afuera, antes y ahora, han estado siempre asignadas por el aislamiento, por procesos socializadores complejos o particulares, o singulares, mejor dicho, eh, donde ha habido eh, fuertemente marginalización, exclusión, es decir, fuertemente un aislamiento que ahora en la cárcel se cristaliza, es el aislamiento concreto, real. Por otro lado, hay un cuestionamiento, antes, ahora, adentro y afuera, a las figuras de autoridad. Y, en todos los sentidos, las representaciones que ellos permiten reconstruir y construir de la educación como un espacio de apertura. Y hoy, dentro del programa de la cárcel, como un nuevo soporte a la subjetividad y al, a la subjetividad desde una perspectiva de ciudadanía. Para terminar, quiero decir solamente una frase de un preso que me parece que es muy, muy significativa. Cuando dice, eh, la educación no me devuelve nada, simplemente me hace recordar lo que era un hombre. Gracias. Bueno, yo voy a hablar de la relación entre representaciones sociales, cultura y subjetividad y lo voy a relacionar con la representación social de crisis social que venimos eh, trabajando en un proyecto de investigación en la Universidad de Buenos Aires. Al abordar las relaciones entre representaciones sociales, cultura y subjetividad en países de América Latina, se hace necesario ubicar en primer lugar esta, esta problemática en el contexto social crítico en el que tiene lugar. El concepto de crisis, tal como lo formula Bauman, implica la invalidación de las costumbres y de los medios habituales de la vida y conforma el estado normal de la sociedad. En la Argentina, la caída del modelo económico neoliberal, asociada a una sucesión de crisis políticas y sociales, con continuos cambios de presidentes en el principio del nuevo milenio, así como también los procesos de desfondamiento del Estado argentino, han constituido una crisis social de magnitud tal que todavía hoy, ya recuperada una cierta estabilidad política y reordenamiento económico, se recontextualiza en el ámbito de la historia de la Nación, el sentido mismo de crisis social y su impacto en la subjetividad. Es en los momentos y contextos críticos en los que se genera y gesta una importante producción del pensamiento natural, explicaciones desde el sentido común para hacer del mundo en el que se vive un lugar menos caótico, una visión consensuada de la realidad que constituye el bagaje cultural de las representaciones sociales. Moscovici las define como un conjunto de conceptos, afirmaciones y explicaciones que se originan en la vida cotidiana a través de las comunicaciones interindividuales. Estas emergen preponderantemente en momentos de crisis y de conflictos en que prolifera la producción de explicaciones y construcciones sociales. Representaciones sociales hegemónicas del grupo dominante, coercitivas, estructuradas, como narrativa ideológica que permite la circulación de formas simbólicas que interpretan la cotidianeidad en la cultura. Representaciones sociales emancipadas como producciones culturales de un grupo que, aunque minoritario son ampliamente reconocidas en el contexto social. Y representaciones sociales polémicas que surgen a través de procesos de conflicto social y que, originadas en un grupo minoritario, desafían las narrativas dominantes. En la consideración de Clifford Kertz, éstas emergen dentro del seno de una sociedad en los lindes de lo considerado como propio, las angustiosas cuestiones morales centradas en la diversidad cultural. Las crisis sociales dejan sus huellas en la producción de conocimientos y saberes populares de los pueblos que reconstruyen permanentemente la memoria de su pasado. La narrativa de los eventos del pasado tiene un aspecto doble. Por un lado, el aspecto moral de la memoria social. Hay que recordar los eventos dolorosos del pasado para no repetirlo, y como legado social para las generaciones siguientes. Para Gambén, dar testimonio de los hechos dolorosos del pasado se constituye en una de las razones para vivir de los testigos del Holocausto. Se trata de vivir para contarle al mundo lo ocurrido. Pero hay otro aspecto de la memoria, su lado pragmático. Recordar la propia historia nos hace más activamente conscientes de nuestra identidad social. Según el novelista Milan Kundera, la nación que pierde conciencia de su pasado también va perdiendo gradualmente conciencia de sí misma. Esta situación es especialmente relevante en el caso de los grupos minoritarios que necesitan todo el tiempo luchar en contra del olvido organizado socialmente. Siguiendo las ideas de Kundera, este refiere que el olvido es una forma de muerte que siempre está presente en la vida. El olvido socialmente organizado es también un arma política en tanto despoja a las personas de su conciencia nacional. Cabe ahora adentrarnos en la consideración de la cultura. El estudio de los fenómenos culturales es una preocupación central en las ciencias sociales. La vida social se desarrolla en un mundo sociohistórico constituido por un campo de creencias, significados, expresiones verbales, simbólicas, costumbres, valores y artefactos culturales diversos. Los fenómenos culturales serán comprendidos como formas simbólicas enraizadas en los contextos sociales y son constitutivos de los procesos de subjetivación y de constitución del sujeto. Cultura deriva del latín cultura e inicialmente su uso significó el cultivo o cuidado de alguna cosa, granos o animales. En el siglo XIX se la usó como sinónimo de civilización, ligada a la idea de desarrollo y progreso de la era moderna y vinculada a las diferencias en la estratificación social de inteligencia que pertenecía a las clases superiores ilustradas. Pero la antropología estuvo siempre ligada al estudio de la cultura, ya sea desde la dominación como del respeto por la diversidad. Clifford Gertz plantea el centro del debate en una visión semiótica de la cultura, cultura considerada como un tejido de significados que deben ser interpretados y que componen una estratificación jerarquizada de estructuras significativas. Esta cultura, que aunque compleja trama de ideas, no es interior ni oculta, sino que constituye un, de, un documento público y activo, en el que se desarrolla la conducta humana como acción simbólica. Para Gertz, la cultura constituye una serie de mecanismos de control, planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones, que gobiernan la conducta. El hombre depende de esos mecanismos de control extragenéticos, de esos programas culturales para ordenar su conducta. Este planteo de la cultura lleva el eje de la consideración a la acción interpersonal e intersubjetiva en la conversación social, símbolos significantes que imponen significación a la experiencia, según Mead. Las representaciones sociales, en tanto elaboración de un objeto social por parte de una comunidad, comporta una característica procesual que discurre en el seno de los procesos de comunicación, en el discurso social, en el que se negocian creencias y, según Chodelet se codifican y clasifican el sentido de las acciones humanas, se da un sentido a la experiencia humana. Este proceso es central en la constitución del mundo de la vida cotidiana, esa realidad social vivenciada como la realidad suprema que señala Schutz que experimento en la vigilia como normal y evidente, ordenada y dada por supuesto, y que aparece como un mundo intersubjetivo que comparto con otros. En él existen estructuras sociales de significado, construidas socialmente y distribuidas en subculturas dentro de la sociedad. La ciencia social moderna busca estudiar la intersección entre formas institucionales y prácticas sociales para comprender la vida. Uno de los conceptos que utiliza es el de imaginario social, como aquello que hace posibles las prácticas de una sociedad al darle sentido y al cimentar las bases de un orden moral. Imaginario social alude al modo en que los seres humanos imaginan su existencia y su entorno social, el tipo de relaciones que mantienen las expectativas, las imágenes, las historias y leyendas y las ideas normativas profundas. Es compartido por un amplio número de personas en la forma de una concepción colectiva que hace posibles las prácticas sociales vividas como legítimas en un trasfondo social social que otorga sentido a los actos particulares. Emergen los procesos de comunicación concebidos como actos del habla, con un poderoso poder performativo. Es a partir de la relación con otros seres en un medio cultural y en una comunidad como se va conformando el self social, crucial para nuestra identidad como personas. Nuestra identidad es aquello por lo que uno siente que es el mismo en este lugar y tiempo, tal como en tal tiempo y lugar pasado o futuros, según la INC. Es por lo que se es identificado. Dependemos estrechamente del otro, en tanto nos reconoce como lo que somos en continuidad desde el nacimiento hasta la muerte. El otro que nos reconoce implica una definición del yo que en la narrativa social. ...ayudamos a sostener recíprocamente con los otros en las relaciones interpersonales. Nuestra identidad, en tanto definición de nosotros mismos... ...implica una complementariedad con los otros que satisfacen o completan nuestro yo. Es así que Laine define que todas las identidades requieren de un otro... ...a través de cuya relación se realiza la identidad del yo... El yo y el otro emergen en la continua conversación, en el murmullo incesante en el que también surgen las representaciones sociales. Las narrativas sociales son historias que los miembros de una comunidad comparten entre ellos y con otros. Al contar historias, la comunidad se compromete en el proceso de crear una representación social y mantener la existencia de la comunidad. Somos seres pensantes, socialmente constituidos, y nuestro pensamiento se nutre y se sostiene en un medio cultural. Para Brunner, la cultura es constitutiva de la mente, a partir de los significados que surgen en la interacción y que construyen nuestras realidades. Es así como la mente se forma en la historia y en la cultura, y tanto en nuestro mundo como en nuestro self, ...son producto de nuestras formas culturalmente mediatizadas... ...de dar sentido que se despliegan en los procesos transaccionales... ...en el curso del desarrollo humano. Esto comporta fenómenos de mutualidad e intersubjetividad... ...en el contexto social específico al que pertenecemos. ¿Qué entendemos por subjetividad? Concepto polémico y crítico que cuestiona los dualismos individuo-sociedad de las corrientes tradicionales de la psicología. Pero es asimismo una noción que bordea los frágiles límites entre lo interno y lo exterior al sujeto, al modo de la piel humana que separa de manera elástica y no constante un interior y un exterior del cuerpo humano. La subjetividad, un modo de ser, de pensar, de actuar, de soñar, de amar tiene siempre una cartografía cultural que le sirve de guía. Rolnik incorpora también las fuerzas y flujos variables que componen la subjetividad, lo social, lo político, lo familiar, lo cultural, lo informático, lo profesional. En esta región se entrecruzan la subjetividad, la ética y la cultura. Levkovich encuadra la consideración de la subjetividad en la historicidad de los modos de pensar, en la relación entre los procesos de cambio social y las formas de pensarlo. En la actualidad nuestras formas de pensar se encuentran desconfiguradas en razón del camino que lleva del agotamiento del Estado a la alteración de las formas de subjetividad, y de ahí a las formas de pensamiento, y de ahí a la contingencia del sujeto de pensamiento. Las crisis sociales acarrean procesos de desubjetivación, que implican una destrucción de la subjetividad existente por el trauma social. Se alteran los vínculos existentes y emergen nuevas identidades colectivas. Desplegando la problemática de la subjetividad en un mundo con profundos cambios sociales emergentes de la expansión de los procesos de globalización y tecnificación del mundo de la vida cotidiana, Enríquez y Holway centran su comprensión de la subjetividad en los complejos efectos del poder y de las prácticas opresivas para la formación del sujeto. Consideran algunos fenómenos fundantes de los procesos de subjetivación la importancia de la corporización y del rol y la conciencia del cuerpo para la comprensión de la subjetividad. El desafío a los patrones normativos y modelos culturales de subjetividad que discriminan de acuerdo a pertenencia racial, sexo, clase, género. El énfasis en el carácter relacional de la subjetividad. Es así como la subjetividad puede ser considerada un proceso de encuentro con uno mismo en el camino de constituirse en, el su en sujeto en el curso de las infinitas interacciones con otros que incluyen reflexividad y creatividad en la imaginativa transformación del deseo y de la ansiedad. En el marco de una investigación en la Universidad de Buenos Aires acerca de las representaciones sociales de crisis en jóvenes argentinos entre 20 y 30 años, la consideración acerca de la vinculación entre representaciones sociales, cultura y subjetividad posibilita repensar los procesos de construcción de la subjetividad en el contexto sociohistórico específico de la Argentina. Lo planteamos al interior de la teoría de las representaciones sociales al convertirse dicho contexto sociohistórico en generador de nuevas representaciones y producciones culturales. Si bien los periodos de crisis y conflictos sociales son prolíficos a la hora de la producción de nuevas representaciones sociales y elementos culturales, también surgen interesantes paradojas constitutivas de una tensión dinámica entre los elementos objetivos de la realidad social, tales como desempleo, pobreza, cierre de las fuentes de trabajo y los elementos representacionales, subjetivos. Según Hofshelovich, lo social es la arena propia que constituye la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva del fenómeno de las representaciones sociales. En la transformación de los contenidos en las representaciones sociales de la crisis persisten los significados culturales que remiten a los estereotipos de género ...y por ende a los procesos de marginación, hetero y autodiscriminación... ...que consolidan las relaciones de poder no igualitarias. El discurso acerca de la crisis social en los jóvenes participantes de nuestra investigación... ...presenta la persistencia de contenidos que remiten y refuerzan la discriminación... ...por géneros y por clases sociales a través de la vigencia de las representaciones sociales hegemónicas... ...acerca de la crisis social que desembocan en procesos de reificación y subjetividades alienadas. De este modo, los y las participantes de menores recursos económicos y educativos... ...se inscriben en lugares de menor reconocimiento con resignación... ...mientras que aquellos y aquellas que pertenecen a una clase social más elevada... ...expresan su representación social de crisis social centrándose en los elementos subjetivos de su experiencia. Los hechos históricos muchas veces llevan tiempo para que se arme el entramado de nuevos significados que cada generación va construyendo y deconstruyendo acerca del momento sociohistórico que le toca vivir. Y nosotros como pensadores de esta cultura no estamos exentos de esto. Es por eso que comparto con Jodelet que solo un estudio en términos de representaciones sociales da la posibilidad a través de la exploración de sistemas de significaciones culturales y su puesta en relación con un contexto local historizado de identificar esta transformación y su dinámica. Muchas gracias. Bueno, eh, queda un pequeño, pequeñísimo espacio para preguntas, comentarios. Y si no, pasamos al cierre. Convocamos... ¿A Héctor? o oh, Cristina? ¿Quién cierra? Sí, los dos. Los dos. A los otros miembros del comité organizador que habíamos quedado todos en venir <risa> acá. Bueno, a la hora de la síntesis, eh, en primer término, eh, en nombre del comité organizador, queremos agradecer la presencia de todos ustedes acá, de los colegas eh, de Brasil y de México, de DENIS, y eh, queremos agradecer particularmente a, los, eh, a las autoridades de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y a los miembros del Departamento de Jornadas y Congresos de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología de la UBA, particularmente a todas las personas que estuvieron los dos días sentados en la mesa ayudándonos a coordinar diferentes cuestiones, Alejandro Bordas, Natacha Delgado, Gabriel Delacua, Viviana Loponte, Alejandro Kleiben, Claudio Seborbia. A Germán, José y Santiago, del Departamento de videos que todavía, aunque estamos pasados del tiempo, nos siguen filmando. Al Departamento de Relaciones Institucionales de la Facultad de Derecho, eh, Natalia, Inés y Andrea, y a todo el personal de, eh, de Intendencia y Servicios Generales, que estuvo permanentemente abriéndonos las puertas, organizando diferentes cuestiones. Y también, y, y muy especialmente, a... A todos los estudiantes de la maestría en Psicología Social Comunitaria que se prestaron para trabajar, llevaron las aguas, coordinaron mesas, hicieron todo lo que hacía falta. Así que los quiero nombrar a todos y cada uno. A Ricardo Sandino, a Grace Núñez, a Catarina vilanova a Fabiola Jardín, Andrea Lemensol, Maripaz Arango, Victoria Caicedo, Jenny Carolina Reina, a Jardín, a Mancay López, Diego Falcón, Antonio Arrue, Ivonne Galindo, Liliana Chávez Luna, Marita Stiglich, María del Pilar Agreda, Zahir Andrade, Natalia Argüello, Silvina Cid, Isaac Tunellar, Miguel Corral, Pablo Itarte, Lucrecia Petit, Julia Panizo, Jimena Bollero, Nelida Beatriz Posse. Y también a los eh, ayudantes de la Cátedra de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UBA, Victoria Vidal, a Gustavo Reygeral, Rey a Valeria González-Cowett, a Sandra Tomé y a Jorgelina Ditorio. Sí, si ustedes quieren agregar alguna cuestión a la síntesis... Bueno, muchas gracias por la presencia de todos. Esperamos vernos en las Jornadas Nacionales de Brasil y esperarnos verlos a todos acá en las GILs de del 2009. Muchas gracias. Las GILS son las Jornadas Internacionales de Representaciones Sociales que vamos a organizar entre todas las universidades nacionales este, para el 2009 acá en la Argentina y también estaremos visitando sus Jornadas Nacionales en Brasil. Así que esperamos vernos.